Y ahora qué. Opa. No sé qué tal Muy buenas, Robianos Es que estamos aquí intentando Esto es lo, lo, lo, lo que es hacer un directo en un juego VR Yo lo siento por todos los otros eh, youtubers Por toda la gente que está ahí detrás Intentando que esto Pero esto es un dolor de muelas Hacer un directo Cada vez que hay que poner un juego ¿No? Eh, Gaby que te quejas, que te quejas, que te quejas Si hoy vamos a ser pioneros en real o virtual Y vamos a hacer el directo con Pico 4 Para jugar a un juego de PC No lo habíamos hecho nunca en... En, en ropes flores Vale. Eh, oye, alguno si alguno de vosotros que esté por ahí hoy, hoy que es, hoy es miércoles, es que no sé ni qué día es. Hoy es miércoles, jueves. Miércoles. No, hoy, es miércoles. Los, hoy es los miércoles. Los directos los hacemos martes y jueves, pero como esta semana vale. en España hemos tenido festivo martes y jueves, hacemos un directo especial el miércoles. Pues hoy es miércoles, <risa> hoy es miércoles. Hoy, pues, la mitad se os habréis despistado, la otra mitad dirá: anda, pero que es miércoles, no sabíamos que lo a hacer. Bueno, ahora mismo, como esto lo hacemos para vosotros en directo, y también para si alguno de vosotros tiene esa curiosidad por saber qué tal era el juego este. Vamos a hablar ahora de Ubris eh, En diferido, pues para eso también lo hacemos Si alguno de los que estáis por aquí por la sala Nos decís, oye que se escucha bien Porque, en fin que A ver eh, Yo lo he intentado en barrio Y ha petado el juego Me ha pegado un pantallazo y luego lo único que he visto Es el, el Foveater Rendering Que hace tal, encima, o sea era una cosa Súper rara, no he podido jugar Luego me he puesto eh, Esto, pico y ha petado, me ha pegado, espero que no me pegue me ha pegado un pantallazo de un real. He tenido que estar, claro, el XR, el OpenXR lo he tenido que cargar. O sea, es el dolor de, de enseñar siempre algo. No puede ser, te lo pongo, funciona, lo jugamos, no, no. te pasa por jugar a con visores raros. De, de hecho, yo para el análisis vale, vale. lo he jugado con HP River G2 sin problemas. Con Quest 2 sin problemas Y en cambio con eh, Piconeo 3 Link, que lo tengo ahora hace un par de días Con lo cual, pues a lo mejor es cosa mía Que todavía no lo he trasteado suficiente Me da un error de OpenXR eh. Pero el con Pico 4 lo, vas a probar, lo has jugado Bueno, de momento va O sea, no, no he querido ni, ni cargarlo Porque me ha pegado dos pantallazos cargándolo Entonces yo ya no sé si es que son cosas de Claro, como en este ordenador y en estos ordenadores Nosotros tenemos instalado la de Dios Siempre con 40 Frameworks y cosas eh, bueno, Pico 4 no es un visor raro Gaby, Gabi, que, que empezamos a, ver, a meternos claro, con... Claro, claro, <risa> mi, minoritar, <risa> minoritario de momento y eso que ya, que ya ha aparecido en la encuesta de Steam, eh, que la rectificaron y Vamos antes estaba en otros y ahora ya ha aparecido en, en Steam Con todo lo respeto, no os ofendáis no, se, no, tenemos, no os ofendáis aquí hemos puesto a parir a todos los visores uno detrás de otro, todos han llevado lo suyo o sea que, que no es que sea raro, es verdad que es menos, y, para, y sobre todo para nosotros para aquí no estamos acostumbrados a utilizarlo para hacer el streaming queríamos hacerlo hoy por primera vez igual que hicimos el, el Quest Pro el directo igual que hicimos Barrio igual pues, este ha pasado por aquí pero no os sintáis ofendidos porque no va contra la marca ni vamos a hacer bueno eh, al lío vamos a probar si quieres el juego el juego eh, hablamos hablamos un momento del juego no tengo el tráiler porque no me lo hago hablamos, pero vamos hablamos del juego es un juego que ha, que ha llegado hoy a Steam el año que viene llegará a Quest 2 y a PlayStation VR 2. Cuesta 40 pavos en Steam, no es barato precisamente la duración. El estudio dice que unas que un mínimo de seis horas, yo he jugado 10 porque me dedicaba a explorar bien bien pues todos los escenarios. Bien hecho. El análisis lo tenéis en real virtual. Hay otros análisis en otras webs, en otros idiomas, en español. O sea, ahí ya es un juego que va a ser un bien analizado. Hay opiniones para todos los gustos, así que mmm, jugarlo, jugarlo vale. probarlo, la, la probó todo el mundo. Así que eh, me voy a poner el visor. Quiere decir que voy a dejar de ver todo O sea, dejo de ver el directo, dejo de ver el, el chat O sea, que Gaby, te quedas a los mandos técnicos Que sea lo que sea eh, Voy a jugar sentado, también lo digo Porque luego aquí soy muy fantástico todo. ¿Por qué no jugáis de pie? Porque no me da la gana, eso es lo primero Y lo segundo, porque si me pongo ahí no me veis Y entonces hay que cambiarlo todo y, O sea, haceros una imagen, lo importante es el juego No el que lo juega, para eso vais a otros canales Si os como quien lo juega vais a otro. Aquí es el juego y lo que vamos a hablar del juego Bueno, dejamos ya de, de poner normas pues esto parece eh, otra cosa A ya, ver, el, eh, el juego que es el primer juego VR De un estudio eh, belga Que está eh. especializado en, en animación es decir, tienen muchas tablas en lo que es el apartado gráfico, en la parte visual, y eso se nota, el juego entra por los ojos, la demo nos entusiasmó a todos por lo bien que se veía, y eh, bueno, eh, es su primer juego, y quizá en lo jugable no sea tan, tan, tan, tan, tan espectacular, como en lo visual y especialmente en el sonido, que he hecho de menos, pues, no sé, banda sonora música, emocionante. El juego ya lo vemos, Oscar, así que de momento Pico 4 funciona. Eh, vamos a jugarlo eh, justo después o un poquito después de cuando acababa la demo, ¿eh? porque la demo mucho la habéis, la habéis jugado y ya, además, ya la, ya la probamos en directo hace, hace un año. ¿eh? Entonces, Tampoco vamos a destriparos un argumento del juego, lo que vais a ver no pasa nada. Esto ocurre a los 40 minutos del comienzo de la aventura. ¿Eh? Estás ahí, te vemos con un arma en la mano, vemos ahí un compañero humano con un casco, que no es de VR precisamente. ¿Eh? Oímos los disparos, si os fijáis se le han agotado la, la munición, que es infinita, pero hay que recargarla llevando el visor... A la cabeza. ¿eh? Así como la cabeza. altura del, como ¿La la altura del cuello del hombro. A mí eso no me... ha y... ¿Influye algo en moverlo así como un abanico? No, no. Pues eh, que si tienes calor, pues eh, eso, pero claro, eh, no, moscas. Yo, ¿no? no, pues fíjate no. que me he medio... se, <risa> se carga, se cargas, se carga solo llevándolo al, al, a la cabeza, sí. al hombro. Me he tirado igual media que hora, juegos, pensando que sí. Otro juego se carga llevándolo a la cintura, ¿no? Me he puesto a hacer pero, así, pensando no. que sí, y no sé en qué momento de mi cabeza ha dicho, anda, pues sí, cuanto más así rápido lo hagas mejor. No, está pues... claro que no bueno eh, el juego de primeras para si no lo conocéis eh, el juego de primeras es bastante superior a, mu a yo que sea el 90 de los juegos que pueda haber o sea coges coges steam vr lo, lo compactas, lo metes en una máquina y a lo mejor entre si juntas 25.000 de los que hay sale este o sea que esta es bastante superior todas las texturas eh, Mira las iluminaciones. A ver, no es Vertical Robots, no tiene brillitos por cada por cada tornillo que hay. Voy a separarme un poco el micro, si no os importa, para no estarlo aquí dando. Eh, pero vamos, que tiene tiene unos unos mapas muy, muy decentes. Tiene unas estructuras muy bien hechas. O sea, las texturas están muy bien. El, el diseño del mapa también está muy bien. Eh, se le nota, y esto es muy particular mío. Se le nota que es un real y se le nota eh, la textura, ¿no? Todos los juegos de, de VR eh, tienen este. este tono, ¿no? Los. No sé si es que los, los mipmaps y.. y... No sé, tiene algo, eh, una compresión ahí que, que es verdad que, que, bueno, pues es, es, es el Unreal eh, de esta manera. Pero estáis viendo la grandiosidad que tiene las habitaciones: mucho cableado, muchas iluminaciones. Eh, no sé. Puedes saltar, puedes correr. Y... Hay una cosa que, que también está bien: que, bueno, iba a decir, tiene colisiones. Claro. No, tiene, pues, ¿tiene pues, colisiones dar, a veces. Dar, dar a veces. Es verdad que tiene colisiones, sobre todo tiene colisiones. Mira, voy a coger eso. Mira. Uno. Dos, dos. Bueno, eh, estáis viendo que se pueden coger las. Bueno, tiene, tiene manos bien. o sea, Es verdad que la, el arma se coge con el B. Que a lo mejor el arma podría molar haber hecho algún gesto para, para generar esa presencia, ¿no? Pero lo haces con el B. Pop, y aparece el arma. Lo haces con el B. Pep, pep. No la puedes lanzar, no la tienes que agarrar. O sea, que bueno, que son decisiones que toman los desarrolladores en base a... Pues eh, no sé, porque esto no es estándar. Así que, a estas alturas de la vida, seguir buscando estándar cuando ya los no. hay. Sí que nos hemos acostumbrado a, a tener eh, las armas en el inventario, en el cuerpo, y en este caso no es así. Luego, cuando tengas diferentes armas para seleccionarlas, se seleccionan pues, como en Hala y Falis, con un menú en la pantalla. Apretas el botón sí. un poquito más fuerte y escoges entre una u otra. Bueno, son decisiones. No tenemos avatar de cuerpo completo, solo bueno, solo, iba a decir solo manos y brazos. En otros juegos tenemos solo manos, así que no, no está mal. Bueno. Eh, ¿qué, más, ¿Qué más tiene original el, el juego? Eh, por lo demás, no sé, eh, es que quería enseñaros. Pero yo no me acuerdo del menú. A ver, ya la Ve, ya, ya he cagado. Ah, no, vale. el, el menú de, de inventario o el menú del juego general? No, el menú, bueno, el menú con pico, claro, esta es otra. El menú con pico no sale. He tenido que hacerme dos. He tenido que hacerme dos. Joder, una, una custom en, en el estimo, y no me va. Porque no, los botones de, de menú no funcionan O sea, no, no existen No puedes mapearlos No existe, él dice que no existen los monos Si le das al menú, no lo voy a dar porque se va a romper el directo eh, Haces una foto O eh, abres el menú de pico Pero no existe el menú de nada más Entonces Eso te pasa por jugarlo con pico Ah, mira, ahora Ahora ah, es, está. Bueno, no calibrar desarrollamos. Calibrar a, eh, apuntado son, está en español, como estáis viendo Mira. Está en español, con subtítulos en español Que los puedes poner en un tamaño así grande Para los que andamos ya con vista cansada Movimiento, lenta, media, rápida Según el mando, se agradece Esto, o sea, ¿Ves? Según a, cabeza, a lo que voy, hay cosas que son que estándares y que ellos la toman como estándar, que está genial que todos estos juegos ya empiecen a ser iguales en cualquier sitio, y luego pues se pasa por el forro, otros, pues vale giro suave, según el mando eh, el mando principal la derecha eh, dificultad, soy un soldado porque ya creo que uh -huh. ya tenemos edad inventario de cierre automático pues también eh, la viñeta, no, esto Ramón eh, tipo de carrera eh, mantener pulsado porque es que si no es un poco tal Vale, pues esto, atrás. También tiene giro por grados para que se maree con el giro suave. Lo que no tiene es teletransporte, ¿eh? solo es movimiento libre. Eso a Esas es. alturas, ¿eh? bueno, pero hay que decirlo, no tiene También teletransporte. idioma de subtítulos? Vamos a ponerlo en español. Para que a lo mejor para el directo, bueno, no, no ponga subtítulos, pero bueno, para que no aparezcan ahí en pantalla. Pero bueno. ¿Y ahora qué? ¿Salir del juego o no? No. no, salir del juego no, darle a la X a ver, No, que no existe que no, que no existe el menú este, que tengo que hacerlo yo Manuel No, a la X en la pantalla en el Vamos a hablar con el pollo este no, con... El pollo este te habrá hablado ya hace cuatro horas y te, te, y te... Ah, verdad, te que tengo que ir ahí. por ahí Por la exclusa esa Bueno, no vamos a hacer ningún spoiler No os voy a explicar qué estamos haciendo aquí sino vosotros mirad el juego Ah, uy, es que has avanzado más de lo que yo pensaba. Uh. Mira, una de las cosas que a mí me ha gustado es no, eh, perretos, el bucear. Bucear, como los perritos, porque no puedo Aunque tú estás tan cerca del micrófono, probablemente vayas a golpearte con Pero el micrófono no. a la mesa, Pero vamos hay a que ver. tener, Hay que tener cierta... Sí, vaya, que estoy aquí. A ver, ahí voy. A, ver, a, ver, a ver, Si, si te has metido, ¿para pa qué sales? ¿Para qué, pa qué sales? A respirar. No, porque no no hace, el... claro, para respirar. Pero aquí hay agua, no hay agua. No hace falta respirar. El traje te proporciona oxígeno vale. infinito. Me tiro, me tiro, ¿no? Sí, sí. No, pero... Tienes que bucear. Vale, mira. Luego, ¿habéis visto esos escalones eh, coloreados de color azul que te indican que puedes por ahí trepar? Eso va a gusto del consumidor. Si no queréis que os lo pongan tan fácil, se puede quitar y el juego lógicamente aumenta su dificultad porque no sabes por qué sitios puedes trepar o no esto en exteriores con rocas con montañas con contenedores pues eh, el no tener esa guía azul complica complica la cosa para bien o para mal es ya cada uno la es que decidirá hecho, ¿eh? o sea, el juego sobresale por la por el aspecto técnico eh, está ya os digo infinitamente mejor que muchísimos otros juegos pero vamos ya, ya... Y eso ya merece la pena, por lo menos, empezar a. El agua, el o sea, visualmente, en interiores el juego está muy bien. En exteriores, que hay varios, no solo el que se ve en la demo, es espectacular. O sea, espectacular. También te digo. O sea, no que... se ven juegos gráficamente de este nivel. en pc por desgracia, todos los días, ni todas las semanas, ni todos los meses. ahí. Que no puedo agarrarme. Esto es lo que me saca de mi casilla. ¿Ves? Esto tampoco mola mucho. El... Tu madre. Eso no sigue... mola. Tu mando se, se muestra. No, no, no hace falta que me muestres el mando, si ya sé dónde está el mando. De hecho, no lo voy a hacer. Eso ver. es como de, eso es como de novatillos. Te, te indica, hay colisión y te indica no vayas más allá y, te, y, te, y sale el mando ese fantasma. No, no, claro. no, Eso no me ha gustado. Ahora, también. Te... Lo que tienes que hacer aquí es colocar esos fusibles en, en, en los huevos que hay. Ah, el hueco, joder. Claro. Me he movido, me sí, estoy eso. moviendo y no me vais a escuchar. Ah, claro, no te salía el menú y ahora te sale sin querer. No, ¿Dónde claro. lo tendrás? Ese fusible okay. pues está roto, lo tienes que quitar y poner uno que esté bien. ¿Y, por qué ¿Y está roto? Pues porque no tiene luz. No tiene. Y hay que ponerlo acá abajo. Okay. Tienes que ir más, más abajo, donde las asas, esas rojas. Ahí que no quiero giros, bueno, mirad, que tienes, tienes, <risa> no estoy jugando <risa> no, es que tienes, tienes que tienes que subir arriba por las escaleras porque eso está, está apagado está, no te sirve para nada lo puedes echar en está, la mochila tienes que subir arriba que tienes así ah, si tienes más hacen falta cuatro en <risa> vamos este es un puzzle muy sencillo no quiero hacer es spoiler ¿eh? no, pero es que es, la virgen se ha ido a, a la puñeta algo nick bond pregunta eh, que este es como un episodio 1 en su momento cuando presentaron el juego lo llamaban así Ubres episodio 1 y de hecho este cuando lo acabas pone continuará aunque la historia que te cuenta esta misión la completas sí que eh, el lore no el trasfondo del juego da como para mucho más lo que no sé es si van a hacer pues una segunda parte o una tercera si están esperando si, si el juego pues funciona o no económicamente pero en su día lo vendieron como una primera parte el juego no es largo no es corto ya os digo un mínimo de seis horas yo he jugado diez. el año que viene lo van a sacar para meta quest 2 y para PlayStation vr 2 así que yo una segunda o una tercera parte pues no la espero hasta dentro de unos cuantos años porque es un equipo es un estudio relativamente eh, modesto no son tres ¿eh? son son vamos hay una cuadrilla gente de gente trabajando pero quizá no todos en este proyecto Oye, dónde tengo que ir? ¿Arriba? ¿Otra vez? Vamos, que me he despistado. Eh, pues si no tienes suficientes eh, fusibles, sí, tienes que... Hay varios arriba. Bueno, hay un bug bastante molesto, que me ha cabreado muchísimo. Y es que cuando llegas al último escalón, que lo estábamos hablando ver, antes, ver, si haces así y, y te vienes arriba diciendo, voy a subir en plan un ver, ¿sí una persona normal... Eh, te caes dentro de la textura y, y te matas. Así que lo que hay que hacer es hacerlo de súper los... suave. super suave, hazlo así. Y veis que no pasa nada. En este, Cabo... no, en este caso te tendrás, que agarrar, te tendrás que agarrar al lateral, porque ahí las a ver, no tienen... No, no tienes pues... que saltar tú, como saltes tú estás muerto. Venga, sí, el juego te ofrece ahí una, auto, una autoayuda a la hora de subir, entonces como hagas tú la, el, el gesto de subir y el juego haga también el gesto de subir, a veces se pone como un pantalla negro que te dice que te ha salido de la zona. Hay que aprender a, a escalar, que es, bueno, no está nada mal. Y hay muchos momentos de escalada y de plataforma incluso. Tendrás tendrás allí en, en esa misma habitación tendrás todos los componentes, ¿eh? seguramente. Ya habitación? Vamos. ¿En esta, la que estás? Vamos. ¿Esta? ¿Esa? No, en la que estás, en la que estás. Ver, o no sé. Mira, a ver, por ahí por contenedores. y es que lo no jugué... Lo jugué hace ya unos días la semana pasada y yo lo he cogido tengo lo que que tan, aquí. tan fresco sin, sin ánimo. Bueno, de... pues si no te queda que tendrás que explorar otras habitaciones. Ah, mira, bueno, este aquí tienes el menú. Este ah, el menú ah, y la tengo salud. Dos, tengo dos. Ah, tienes tengo dos, tío, pero ah, joder, sus, has estado cogiéndolas todas. No, este no está, ofendido, este en... no está ah, encendido. Este está encendido. Ah. Para... Vale, vale, pues no, no, no las tires, no las tires, no las tires. No espera, las tires. Espera. Este está encendido. Esa está encendida. Vale. Digo no las tires porque eh, todos los objetos que pueden parecer chatarra, luego claro, ¿cómo sirven... Con... Los conviertes, ¿no? Para con... Los conviertes en, en materiales, en elementos, para mejorar las armas. Entonces, es una de las gracias que tiene el juego es el, el crafteo, la artesanía. Entonces, hay que coger cualquier objeto que haya en el escenario y guardarlo en el inventario, que se hace dejándolo por encima del hombro, eso funciona muy bien, Guarda, guarda, guarda cualquier cachivache que te encuentres: botella de plástico, batería, eh, este fusible apagado. Guárdalo. Bueno, si está encendido, guárdalos todos. Incluso cuando te bebes un, un botellín de, de salud y se queda vacío, guárdalo. No lo tires, te sirve. Un tercio de, de malo. A ver, eh, es que no, no termino de, de entender el, el, el, el juego. Ahí. Ya está, ¿no? Ahora te dice que salgas cagando leches. Pues, ah, va. pues va a ser que me van a matar. 320. ¿De aquí? Pero no puedo salir. Ah, por, Vigas, por las escaleras, por las escaleras. Primero por las escaleras. Mira porque se va a ir. encender la corriente eléctrica que la has activado, que vas a electrocutar. Ya. Uh. Quick, quick, venga. Ya, pero qué, quick, ni qué nariz. ¿Vale? No, nada, nada, nada, ya está, tranquilo, tranquilo, ya, ahí no te, no te toca el agua y ahora sí que agua? tienes Porque que no bajar. Eh, bueno, vuelve a donde estabas. ¿Otra vez? <ríe> Para que no se alargue la cosa, yo te explico. Vuelve Bajo. a donde estabas. Bajas. Estás... Sí, sí, sí, baja, baja, baja. Vale. Y, y tendrás que abrir, o si bueno. no se ha abierto ya esa trampilla, que te la ha abierto tu compañera, y entonces sí que podrás escaparte. Y a ver si vamos a una zona un poco más vistosilla. Ahí enfrente, habrá abierto la, una esclusa. Vale. Ubris. Cargando. Ahora es cuando peta el es, hay, hay muchos momentos de autoguardado. Son bastante frecuentes. No puedes guardar cuando uno quiere, sino cuando quiere el juego. Pero bueno, son bastante frecuentes. ¿Ves? Mira aquí. Tienes que darle aquí. Ahí, ahí. ahí. Bet, y lo haces solo, no lo hagas así en plan machote mira, por ejemplo ahí, eso acabas de coger una pieza para la mochila ¿eh? un trozo de metal y es muy útil mira aquí el, el juego está casi a tope con la con la 3080 Ti va bastante decente y eso que estamos en directo que siempre baja algo eh, los esto. los assets están bien, ¿no? o sea hay suficientes assets distintos como para decir ahora esto es interesante. El, el mundo que te presenta está muy bien. A mí me falla un pelín el lore. O sea, me falla Me falta un pelín la historia. Me falta. Eh, no me crea esa empatía la voz en off. No tengo una. Yo qué sé y, y me voy a venir. Aquí sí que me vengo arriba. ¿eh? Pero tú escuchas lo único. No, no. Lo único cuando eh, te cuentan el porqué de la historia. O sea, te va metiendo. Eh, hay otras. Yo que sé. No, no, me no, me he hecho, reales, de... no. Pero. En el, en el análisis he dicho que, que da la sensación de que el juego es como un prólogo porque sí que tiene trasfondo la, la orden de la, de la objetividad la triple O, un planeta en terraformación, una gente desaparecida que bueno, luego cuando la localices pues tiene, te cuenta su bueno, su historia, pero se queda como ahí, en una presentación, en el, en el prólogo, y da, se queda un poco en esa sensación de, de que, qué está pasando en este universo tan, bueno, tan, tan, tan rico quizá no pero se queda como en una introducción. Ven. Bueno, esto está lleno de electricidad. En algún momento habrá que no morir. Si cojo aquí me muero, ¿no? Tienes que, tienes que trepar por tuberías, ¿eh? no tienes que, esa puerta no, no tienes que seguir trepando para arriba o para el lado, mira para arriba, no sé si tienes que ir para arriba o para abajo, es que no pero me tienes que ir por las tuberías. Mira, ahí tienes esta tubería la a tu izquierda o a tu derecha, ya no sé qué, ahí, ahí enfrente donde la ves. Vengo de ahí. <ríe> ah, viene de ahí, pues no sé, a ver. Lógicamente el cable de arriba, ¿no? Que tiene electricidad, pues alguno. Yo creo que tengo que bajar. Pues si tienes que bajar, pues para abajo, que yo no me acuerdo. Ah. Con cuidadín, con cuidadín. Ahí, ahí. Vamos bien, vamos bien. Pues no, pues no. Ahí, sí, sí, sí, ahí, ahí, gira, gira, gira. No, no, no. ¿Dónde ibas? ¿Dónde ibas? Eh, gira para el otro lado. A ver. Date la. Ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí sí que puedes salir. ¿Ves? Pero. Que no, eso que me ha mata, matado. Mata. Yo... ¡Ah! Que me han matado. Mira, es difícil que te va a tener en este juego, pues me han matado. Eh, yo he muerto varias veces, la cosa se complica. ¿eh? Bueno, vamos a coger chatarra. Nunca sabes cuándo vas a necesitar chatarra. Ves, mira lo que te decía, que eso tiene pinta de ir para abajo. A ver. Pues mira, pues venga, mira para, abajo, mira te para, para te arriba, ¿eh? Puedes saltar, te puedes matar. Sí. Está bien. Sí. Hay momentos de plataformeo que tienes que saltar ahí de una tubería a otra, de una roca a otra. Sí, esa es la parte que menos me gusta a mí, porque eh, no es un juego que esté hecho para la plataforma, con lo cual hay momentos en los que haces cosas que no... Que no En realidad, virtual es complicado un juego de plataforma, sobre todo cuando un personaje no tiene no tiene cuerpo, no no tiene, no claro. tiene piernas. Y no están muy bien los límites definidos de sí. dónde... la asociación, sí. Eh. Ah, vale vale ahí ahí ahí Ahora, estás encima de esa tubería gírate oh, wow, wow. Se... ah, pues no, ah no, pero no bueno. has muerto del todo no. a ver pues vaya, pues a lo mejor tienes que morir ¿eh? no sé si vas a poder agarrarte y algo para salir de ahí a ver si no. tienes algo encima o saltando si no tendrás que morir y volver a pues empezar me voy a suicidar. Me o, o, o saltar a intentar o saltar intentándote agarrar ahí a eso de enfrente si puedes que no lo sé okay. no pues, muy bien. Eh, yo qué sé. Oye, a todo esto, una pregunta: una pregunta. Eh, esta tarde, ¿a qué hora es? vr eh, Ah. Sí, esta tarde, VR va a hacer el, su pequeño festival. Se va a dar su homenaje de de, de invierno. De, de invierno de marca. Eh, y habrá hablado con desarrolladores. Joder, que me como el ves Es que no, no termina de... Eh, habrá Va a presentar algunos juegos. Ramón va a hacer noticias de todos ellos. Pero estábamos diciendo, eh, ¿hacemos directo o no hacemos directo? ¿Lo retransmitimos o no? No sé si aquí está... Me pone nervioso. Me ¿no? estoy preguntando en el chat. ¿Eh? Me estoy poniendo nervioso que no consigo agarrar esto. Entonces, si queréis, si merece la pena, y alguno de lo que estéis aquí os apetece, lo hacemos. Si no, pues nada, dejamos que Ramón haga su artículo y ya hablamos el domingo de los, de, de los juegos que han salido. A mí me, lo, que, lo que queréis. O sea, si no cerramos el. Ramón, ambiente, Ramón que nos está viendo, dice noticias, resumen. Rojis dice, no cortéis y ya está, de momento empate. Hombre, que hay que cortar. Bueno, luego <risa> si no, nadie, nadie. nos tenemos Por lo menos tenemos que hacer la carátula. Sí. Para el directo. Bueno, vale. habrá, habrá que cortar como no para ir al baño. <risa> Pero bueno, para merendar, yo tengo nombre. Bueno, ir dejando ahí lo que opináis ahí en el, en el chat y, y luego lo vemos. Bueno, eh. El juego tiene mil mecánicas, con lo cual eso es divertido, que, que, que tengas cosas distintas que hacer. La ambientación está muy bien, el sonido también está muy bien. Eh, es verdad que a mí esto de hacer el canso pues tampoco te. te ahí, a, ahí, ahí, a ver, a si te agarras allá la escalera. Ay, ay, ay. Mira, te ha pasado. Ahí, ahí, mira un poquito más para abajo. Mira un poquito más para abajo. ¿A dónde? Ahí tienes una escalera, ahí ahí te podrás agarrar esa escalera. Ya, pero sabes que yo no soy el, el, el, el de los cuatro fantásticos, el elástico. Ahí ahí, ahí que ¿ves? No ves que si te vienen en azul, si te, pero, pero si te dejas caer y te agarras, agárrate, pero agárrate, agárrate, eh, eh, eh, ya te has agarrado, ya te has agarrado. Bueno bueno. ¿Y ahora ¿Qué? Vale, ya tienes más, ya va, y ahora vete por la tubería, vete por la tubería hasta ahí. Y venga, ah, premio. Buah. Bueno, para habernos matado que me ha matado. A ver. Eh... Venga, la tercera o la cuarta la vencida. Aquí hay que explorar, hay que explorar. Joder. Hay que saltar o bajar. Hay que saltar. Salto. Eh... Ah, vale. Mira, esta, esta, esta es eh, pues lo que estábamos comentando antes, que ahora hay que saltar a esa plataforma y claro, al no tener piernas... Uf. eh, primero! has hecho la primera casi <risa> ves es que no no no no no no o no, sí bueno. Bueno, mira, has fallado la primera lo, lo consigues ya, la segunda no, no no no pero lo que no puedo ya. fallar es en algo tan, tan básico como una tubería que está ahí hazme que falle cuando tengo que hacer el, el, el salto del tigre pues vale, entonces vale pero aquí que es, que es una tubería Quieto parado, ha parado, ya poco a poco. Yo en, la, en las tuberías suelo, suelo agacharme, digo agacharme con el botón que hay de agacharse, bueno, o, o yendo de pie para ir con cuidado. Eh. Bueno, a ver es que has fallado la primera, pero no has acertado la segunda, tampoco es. Sí, pero eh. pero la tolerancia al fallo en realidad virtual no, no, no, no. Venga, no. Eh, ya está. Acá. Autoguardado. No, copazo no. Ahí tienes otra cosa para coger, otro chisme. El chatarrero, la vida de chatarrero espacial. Hala, más altos por tuberías. Bueno. Bien, bien. Va, bien. va bien, va bien. Va bien, va bien, va bien, va bien. He visto. He visto mi vida pasar. Menudo. Yo creo que el, el, el hándicap es el, el no tener piernas. El ser un avatar sin, sin cuerpo, sin piernas, pues hace. Eh, día, si vas ahí al fondo, es más, más que para coger material. Te puedes arriesgar y. ¿Qué material? O no. Bueno, pues para coger trastos de, de estos, chatarra. No, no merece la pena. Ya, ya que ha sido, y si no, pues. Más que nada por no morir tontamente y avanzar un poco. Bueno. Y esto, fíjate. Es algo que que tiene su... Mira, aquí vamos a enfrentar a los enemigos. Hay contaminación biológica. ¡Ve cago en este, tus padres! Claro, está todo estoy... ahí. Que no se ve. Eh, a mí lo no de la... mierda tú estás, mierda. quitaron la... Mierda. Claro, claro, tú estás. Sí, carga el arma, que, vas con, que, que pone cero. ¿A dónde vas, tío loco? No, no, no, no, no, lo habrá cargado cuando estoy ahí, ¿no? Sí, sí. Venga, te van a salir aquí un montón de agarrapatas de esas, así que mira un poco para donde blog. Tienes que destruir sus nidos para que salgan solo unas pocas. Y sobre todo, eh, hay gente que he leído por ahí que no le gusta el sistema de recarga. O, o, o, si sí, a mí el, o cómo el, el lo de la recarga no me gusta, que no, que no es agitar, que es. Pero recarga la pistola completa porque si no te van a seguir a los bichos. Y en cambio a mí sí que me gusta que tengas esta mecánica de recarga que te cuesta unos segundos porque le da al juego cierta estrategia. No puedes ir a lo loco. Tienes no. que disparar, recargar, avanzar. Oye, esconderse. estos muñecos no son extrañamente iguales que los de Halo. Pero bueno. O, pero mogollón. O no. Y las pelotas esas, lo neco. De verdad que. por qué a ver, esto es algo. Es una garrafata con patas, es un alien, es un no sé. No, no. Venga, avanza, cobarde. Que se escapa, se escapa de esta review, pero pero que me gustaría saber el por qué las porquerías biológicas. ¿Qué necesidad hay de las porquerías biológicas? O sea, no puedes hacer una. como si toda la ciencia ficción fuera de esto. ¿Quieres avanzar? Que me da miedo, que no. Que, que me da miedo. ¿Qué tal? Sí. Si no avanzas y no rompes los nidos de donde salen, te van a seguir apareciendo, pues. Dispara unos cuantos, avanza, recarga. Bueno, yo. En fin, yo por, por ver eh, el juego, eh, yo, en fin. Está muy oscuro. Solo veo cabezones de estos. Pues no hay linternos. No hay mucha variedad de Bang. enemigos Tienes eh, tienes estas garrapatas ¿De dónde salen? Luego, luego tendrás dos tipos de, de soldados humanoides Dos tipos de drones Varios tipos de, de minas No, a mí esta es la parte que menos me gusta porque no... no ¡Ay, no... paquete de médico! No, pero ya no No no es miedo es que ya lo he visto o sea me gusta cuando me sorprenden y esto ya lo he visto en muchos juegos no necesito que haya porquerías de estas saltando por ahí no le añade nada al juego que está claro que le añade es fácil añadir tensión gracias a porquerías de estas pues tiene que tiene que ver con el argumento tú ibas a este planeta donde supuestamente no podía haber vida por eso lo estás terraformando a tu gusto y resulta que sí que hay vida decía hay un cierto trasfondo Pero es que siempre te estas, ¿no? es, es, estas instalaciones están contaminadas, sí, por eso tenía antes sí, que, hay, bueno, que hacer. Sí, ah, pero que, que hemos especial. jugado a esto, que, que ya hemos jugado a esto, que Halo sí, sí, llegaba sí, a un sí, sitio sí. donde estaba contaminado. Pues ya, ya sé que está contaminado. sí, sí. Entonces, me gustaría una ciencia ficción distinta. O sea, una otra manera de, de, de, de ver la tensión, otra manera de generar tensión en el jugador saltos se puede hacer cortos o manteniendo el botón el botón más largos un poco de pata formío. Puedes puede guardar la pistola que ahora no te va a atacar nadie Ah, otra cosa que otra cosa que puedes hacer si has cogido frutas o comestibles y andas mal de salud es comer porque si no te hubieran matado un, un simple rayo anda saca algo de comer a ver cuánta vida tienes voy a tener guante esto es como, como en la roca sin conerí uno dos tres cuatro cinco vámonos. Vamos. ¿Ves? Yo habría muerto. Sin con él, habría muerto en la primera. <risa> bueno. Que. Oye, el juego es muy largo. Y... y la tarde es corta. O sea que a lo mejor podríamos. De momento, si vamos a palmar con luego, de momento, de momento son y 37. Puedes salir. A ver si llegas a algún sitio. A ver si consigues pasarte esto. Amigo, no pasar, ¿eh? amigo, amigo, amigo. <risa> Mira, muertos. Muertos. Muertos, humanos muertos. Y, ¿Y drones. ¿Ah? No, son unas ¡No! ¡Anda, son minas. ¡No, andas, loco! Esas minas normalmente no tienen ese escudo protector, pero estas así, con lo cual, pues. Mira. Un, un Eso no es de comer. Para hacer una paella. ¿Y si se lo tiro? A ver, mira, mira, mira en el guante la vida que tienes. Pues, eh, has, eh, y vas bien. Mira, a ver si tienes en el, en el inventario algo de comer para ponerte la vida al 100%. Pues tengo los tentáculos estos. No, pero ¿Te mira, tengo no, no tienes nada. No tienes no nada, nada. nada. Bueno, puedo pasar por aquí debajo, ¿no? Pues me imagino. Pues yo que tú... Correría mucho. No, lo que has hecho es una buena idea, es arrojarles algo. Corre, corre, que se lo va a explotar. O, o cárgatelo. Y te habrá quitado algo de vida. Bueno, eh, pasa por el lateral. Pues un cerro de vida. Estás medio muerto, así que. Pero probablemente se active ¿eh? si te detecta. Bueno. Venga, eh, has suerte. Pues a ver si encuentras algo rápido que te dé vida porque estás a punto de, nah, nah. de morir. Cabo no. Déjalo, déjalo, tampoco. Dejadelo. Déjalo. No te acerques, que quema. Ah, mira que eso está azul. ¿Y cómo llevo ahí? Aquí no hay nada más pues por saltando saltando supongo pero esto no saben que estoy jugando sentado en modo sentado pero puedes saltar pues saltar hay un botón de saltar pero no saltes sobre la mina es imposible claro, tú, es, tú estás sentado ¿ya, ya le has puesto en opciones que estás jugando sentado o de pie sí claro que le he puesto sentado pero le da igual mira este este igual por pasado. Este estaba jugando. A ver, eh... a ver. A ver, por ahí no. Está cerrado. No, está cerrado eh, no. Eh, y si le tiro algo, le tira esto. Si le tiras eso, harás bien. Si no le das, nada. claro. No hace nada. Si lo hubieras dado, o se hubiera quedado más cerca. ¿Y qué tengo para tirarle? Algo tendré. Esto. Claro. Mira, mira. Ah, que a lo mejor hay que encesta. Dejarla, ¿qué, claro, quieres, trepar por las cajas? ¿Quieres trepar por las cajas que es lo que tienes que hacer y dejar eso en paz? Bueno, pero esto que no sé. Que, espera un momento. Se trata de ver qué tal es el juego, no de verme morir 70 veces. Porque esto no, no tiene eso, que ser necesario. No, no, verte. no, no hace no nada, nada bueno el juego. De hecho, al revés, la gente va a decir, aquí mueres y entonces no se lo compran. No mueres tanto. No se muere tanto. Se muere cuando ahí, estás sentado. Encerrar eh. en una caja con un micrófono delante que no puedes hacerlo. ¿Tú cómo te mueres? Me voy a morir porque cuando en esa caja. Cuando, claro, no, pero es que te tienes que subir a esa caja y ese bicho está un poco lejos, no te tienes que por qué acercar tanto. Que no, que no, que paz. es el que es el. Otra de las cosas que del juego que me ha sacado un poco de quicio es eh, las colisiones que tiene el muñeco. ¿Ves? Ahora, tienes que ser capaz de saltar a eso sin, sin que te toque esa caja, ese, pues esa mina. Que te no, mata, creo que yo. te mata. He encontrado un bug. Aquí no hay nada que le pueda tirar. Bueno. Ah, por ahí arriba, a lo mejor. Ah, mira, mira, mira, mira, mira lo que hay ahí. Ah, ah hay que subirse a esa caja, no la otra. Ah, no, no, ¿no todavía se acaba. Ah. Sí, pero. Como pues eh! unos cabezones, me si no hacéis caso. Ay, ay, agárrate ahí, ahí, ay, ay, ay. Vale. Encoge las paticas, eh. Madre. Pero no te caigas. A la mierda. ¿Ves? Es en las colisiones me ponen un poco, un poco nervioso. Ahí, ahí, ahí. Despacito, despacito, con buena letra ahí. Agárrate, una manica, después la trae, ahí, y, ahí, hay, he ahí, ahí, y no, a, a, Avanza un poco más ahí, que si no, ahí no te vas a poner de pie. Ahí, ahí, ahí, ahí. Venga, venga, ponte de pie, rápido, rápido. Bien. Eh, tienes mucho miedo a los bichos, estás todo el rato con la pistola en la mano. Sí, hombre. Pues ahora quítala, hala. Pues espérate que esto va a ¿no? va a ser otra fiesta al poner las manos y estando aquí. A ver. Para ver, cuando juegas sentado el juego podía echarte una manita más, ¿eh? Hombre, a ver, se puede jugar sentado y no te han pegado a una mesa. Se ha abierto? Ahora se ha abierto la puerta que antes estaba cerrada. Bueno, voy. Eso. Pero no te acerques a la mina, ¿eh? No. A ver si llegamos a un a un nuevo escenario y ya lo vamos dejando. Hombre... Mira, esto no lo habíamos visto. Con la poca vida que te queda, madre mía, no eh. encuentro por ahí alguna fruta. corre Corre, corre, corre. Que, no, corre, corre, que, corre. que no se recarga agitando el, el, el no arma... Vamos que a, no, nos vamos es a poner... un... Ay, ¡cago! no... Nos vamos a poner a dar vueltas, o sea, como, como los perros... De... Pero ¿cuánta gente hay? Corre, corre, corre, corre. corre Pero cuánta gente hay. Si sí, tú, tú corre, hay mucha, hay mucha. Y tú vas a lo loco. En este juego, fíjate que los enemigos no son especialmente inteligentes. Aunque sí que es verdad que a veces van a por ti. O rodean una ah, columna. Y decir ah, a lo loco bueno, no ya, funciona. Va, va, ya hay está, que ¿no? atacarlos poco a poco. ¿Qué hora es? Menos cuarto. Vamos a dejarlo. Porque si vamos a hacer el otro día, este hay que dejarlo. ¡Hala! Y no me lo ha guardado aquí. Tengo que ¿Ves? Mm. Bueno, sabiendo que ah, hay cuatro, que hay una familia aquí. No puedo hacer esto, ¿no? Eh, ahí, vamos, ahí tienes unos cuantos, sí. Sí, sabiendo que está todo el mundo ahí esperándome, lo dejamos aquí, no os hacemos spoilers mira. de cómo continúa el juego, yo no tampoco lo sé. Y. Ahora no, que no. se ponía, ahora, ahora que venía lo bueno. Sí, lo bueno. <risa> va. El juego sí que sí que va a más, ¿eh? Lo que hemos visto no está mal, hemos visto una, una, un, un puzzle debajo del agua con unos fusibles, hemos visto plataformeo. Hemos visto garrapatas que se lanzan a la cara, enemigos humanoides. Bueno, ¿qué? A ver. ¿Cómo, cómo habéis visto...? Bueno, espera, vamos a ponernos en el centro. Aquí. Cómo habéis visto el juego, Robianos, porque esto es lo interesante. A ver, que, que no, es que es que vuelvo a repetir que no es quien lo juega, que es el juego. El juego a mí me ha parecido, me parece que tiene muchísimas cosas buenas, muchísimas cosas mejores que muchísimos otros juegos. No es un triple A porque no tiene esa profundidad ni esa ni esa capacidad técnica, pero eh, roza el doble A sobrado. Eh, si de verdad son siete horas así va muy bien espero que no haya demasiados tiros porque la inmersión de estos juegos está muy bien cuando entras en las historias ¿no? y las historias no es solamente disparar a 100.000 millones de personas, ni bichos los bichos no me han gustado nada es algo que desterraría de, del mundo de la ciencia ficción durante mucho tiempo porque es como el zombie es lo más fácil um, no sé qué más no habéis visto ni un paisaje espectacular Hombre. De la demo. Ah, A ver, el paisaje espectacular que los tiene es que ya la jugamos en directo hace hace justo un año en diciembre del año pasado entonces pues bueno para ver paisaje espectacular hubo, ha, ha habido varias ocasiones de, de que juguéis vosotros mismos la demo y hemos querido enseñaros otra parte del otra parte del, del juego ¿eh? sí. Bueno, tenemos ahí unos spammers que nos están haciendo la proyecta. Ya los he, he quitado, ya los he quitado. Ah, porque el spammer venía a saber qué tal es el juego, el spammer en realidad tiene, se ha comprado a las pico, está esperando a ver qué, qué hace. O sea que lo que pasa es que se le va el dedo y tal. Bueno, ¿qué, qué hacemos? Que ah bueno, vamos a ponerle nota. Eh, que esto me mola a mí Venga, esto me mola. A, Venga a ver. Yo como ya se le ha puesto, me, me quedo aquí al margen. Es verdad, Vr. Ver, no. eh, la Vr que tiene, yo creo que la VR que tiene es, comparada con otras, fíjate, que es alta. ¿Vale? O sea, yo para sí. mí, aquí, ya, claro. en el otro lado aquí. Para mí la VR no, claro. es alta Porque tiene mucha calidad Aunque no hayáis visto Grandes sí. escenarios, ni, ni ni prados verdes tal El juego los hay. los hay, los hay, merece la pena El agua está muy bien hecha Hay algunas cosas que, que cantan más Otras que cantan menos Pero claro, es que es que es un juego Es VR, no que vamos a decir Tampoco podemos, como nos pongamos así, Excelsior Pues no jugamos nada Presencia, la presencia, yo la voy a poner media porque, y ahora la defiendo, eh, media porque no me gusta el uso que hacen, o por lo menos no me, me, me ha distraído demasiado del juego, el uso que hacen de la, de la caja del jugador para las colisiones. Entonces, de, de vez en cuando te acercas a algo y como no los puedes atravesar, el propio objeto te empuja. Y, te, y te, que eso, hay muchos juegos que, que, que ya dejaban de hacerlo. Eso llamas en un real, pues, haz que la caja no tenga esa, esa reactividad, ¿no? eso que reaccione tanto a, a las otras burbujas. ¿no? De, tal Bueno, pues eso en este juego está muy crítico, con lo cual, si te acercas a una pared, en vez de dejar que te acerques y ennegrecer, lo que hace es que te empuja. Y el problema de eso es que te empuja en muchas situaciones que no quieres que te empujen, porque has sido sin querer o porque no has visto algo. Y entonces de repente ¡bop! te has movido a un sitio que no querías. Eso no me ha gustado. Por eso la presencia... Momento, la hago medio. ¿Estamos de acuerdo ¿eh? con esas dos valoraciones? ¿Eh? A ver, la diversión. La diversión, yo es que aquí, claro, yo me he terminado entero y tú has jugado un Claro, yo... Solo. A ver, hasta ahora, hasta ahora, y esto es súper personal para mí la diversión la voy a poner media la media, aquí está el, el chulumber este, eh, media porque eh, ya te digo Unido a esos fallos de presencia que tiene, más eh, los biomas, o sea, el, el, los bichos asquerosos, y, y eso pues tampoco me ha llamado mucho la atención. Cuando el juego se ha quedado solo en un puzzle de tengo que ir a no sé dónde, de tienes que encontrar no sé qué, es como muy, ¿cómo se llama el juego este de Star Wars, el, el Tales of eh, tal? Eh, vale, cuando tú, tú tienes que coger muchas piezas para ir haciendo mecanismos, ¿no? Y las metes en una caja, cierras, clon clon, y entonces te sale una cacharra que puedes hacer. Vas mejorando las armas con eso. O sea, esa parte está muy bien, pero se me queda en, en, en un medio. O sea, un alto medio medio yo creo que no lo veíamos aquí desde hace ocho años, por lo menos. Yo en, en, en diversión acepto que tú le pongas un medio, incluso yo le podría poner un medio. Pero a mí, le... yo creo que esto va a depender de qué busque la gente en un juego. Si, lo... si está buscando en un FPS, un juego de tiros, no. quizás se vayan a decepcionar. Si lo que están buscando es una aventura de exploración en la que hay que hacer muchas cosas, artesanía, crafteo, plataformas, escalada, natación, entonces se van a divertir mucho más. Porque hay escenas de tiroteos, bastantes, pero eh, lo que sí que hay es muchas mecánicas jugables. Incluso hay... Eh... Que no, no voy a hacer un spoiler, porque creo que lo comento ya en el análisis. Incluso hay un momento en el que tenemos que coger un vehículo y conducir por unos túneles. Que al principio a mí me dejó ahí como, ¿cómo? No, si yo no estoy jugando lo de ti y ahora pretendes que me monte una um, moto voladora y. Entonces, el juego es, tiene mucha variedad, pero también te acepto que en diversión lo pongas medio, ¿eh? Podría estar yo de acuerdo con esos tres semáforos tranquilamente. Quizás sea. Quizás sí, sea. No es lo de siempre ¿no? como se dice cuando, cuando le pasa a los artistas en la VR también en general a, a todos que es cuando yo, yo me considero a, un poco a caballo pero si estás si eres técnico puro y haces un juego te va a fallar la historia si eres narrativo y sabes poca técnica te va a fallar la técnica o sea que a no ser que seas como vertical Robots, donde los dos son unas máquinas y les gusta la ciencia ficción y entonces beben mucho de la ciencia ficción esta gente para mí bebe mucho de Halo Bebe, para mí bebe una barbaridad. Eh, bebe mucho de cualquier otro videojuego de, de ciencia ficción donde los pasillos te van a llevar a donde te quieran llevar. O sea que es pasillero, pero porque hay pasillos. Le metes cinco o seis mecánicas que solo existen en VR, porque el escalar solo existe en VR, o solo debería existir en VR, como forma divertida, o sea que va mejorando. Y en particular la historia a mí no me atrapa Pero no quiere decir que a vosotros sí Esta es mi nota Gaby ha hecho la suya Si vosotros ponedle en el foro la que queráis O a vuestros colegas O entre vosotros, o en Telegram, haced lo que queráis Ponéis la vuestra El juego sí que merece la pena Porque es, ya te digo sí. Es 800 juegos, por peso 800 juegos de SteamVR Eso, Esos 200 juegos que salen cada día en SteamVR Este vale como esos 200 Así que, ya, oye, genial Genial, a ver, Sony 51 Queda poquito para que empiece El directo de, de Upload tu VR, nos tiramos a la piscina Y hacemos el, la no, es que no tengo hecho Ni la, ni la, ni la portada eh, ¿Qué hacemos? Paramos y seguimos, ¿no? Ok, o no, ¿qué queréis? Lo no, no, te que tú quieras. Por eso, os por os eso, apetece eso, a alguno de vosotros pasar media hora más con nosotros mientras descubrimos los juegos que salen en Ovloat VR, que ya os digo que tampoco tienen pinta de ser los 3000 eh, que esperamos, pero no sé, si os apetece, si no os apetece, a otra cosa. Go, go, go, go. Qué vicio tenemos, eh! <risa> También os digo que para dos eventos que se hacen al año. Pues, eh, venga, hacemos una cosa desconectamos, creamos el directo, lo digo porque luego en diferido va a ser mucho mejor. Eh, cortamos, cerramos, parar para qué, para esto que estoy explicando, Miguel, porque si no... La gente luego va a ver ubris y va a ver que continuamos mamá, Va a ver que son mamá, hora y, y media Que pare y que me calle Y que, para, para, para que me calle Para que estoy venga a beber agua, que tengo que ir al baño Que tengo ya la próstata fatal, que tengo una edad. Bueno, paro, eh, nos comemos un huesito Y seguimos, eh, ¿dónde está esto? Eh, salida ¿Aquí? Venga, pues a, a lo que vamos Hacemos el directo y si alguno de vosotros está Genial, y si no, pues hacemos el directo Aquí Gaby y yo, merendando y nos contamos nuestras cosas Hasta ahora, Robianos Un abrazo Venga, nos vemos.